Hola a todos y todas, hoy queremos hablarte acerca de las rabietas y pataletas que observamos en niños y niñas, las cuales pueden aumentar producto de varias semanas confinados en casa. Las rabietas y pataletas son consecuencia de una pérdida del control de las emociones de los niños y niñas, lo que genera estrés, ansiedad y deriva comúnmente en llanto. Entre los 2 y 6 años es frecuente, normal y esperable que los niños y niñas reaccionen con rabietas o pataletas frente a situaciones que le provocan rabia o frustración. A pesar de que esto suele ser muy desgastante para los adultos, es una etapa muy importante para el desarrollo de niños y niñas, a través de la cual van aprendiendo a identificar estas emociones y conocer la mejor forma de expresarlas. Es normal que cualquier persona sienta enojo o frustración cuando algo no resulta. Y esto se debe a que aún están aprendiendo a usar objetos que están a su alrededor. Aún dependen de los adultos para muchas cosas. Quieren hacer algo y no pueden o no los dejamos hacerlo. Todo esto nos indica que no cuentan con la suficiente autonomía y aprendizaje para lidiar con sus emociones. Es importante tener en cuenta que los niños y niñas no tienen las mismas herramientas que los adultos para comunicar lo que sienten, lo que necesitan o lo que piensan. Las rabietas o pataletas son una forma de comunicación, y por lo tanto, intentar ponerte en el lugar de tu hijo o hija resulta relevante para comprender su reacción y ayudarle a entender qué le pasa. Aprenderá gradualmente otras maneras de expresarse. Tener paciencia en estas situaciones es otro elemento importante. Estas reacciones poco a poco irán disminuyendo su intensidad y frecuencia hasta casi desaparecer entre los 6 y 7 años. ¿Se pueden prevenir las rabietas o las pataletas? No es posible evitar la aparición de todas las rabietas y no hay por qué sentirnos culpables por ello. Sin embargo, podemos prevenir alguna de ellas observando a nuestro hijo o e hija para saber cuáles son sus momentos más difíciles y planificar de manera anticipada situaciones que podamos evitar. Recuerda que no significa entregarle todo lo que pide o dejarle hacer todo lo que quiera. A pesar de que esto puede calmar una rabieta momentáneamente, no ayuda a evitar la siguiente rabieta y entrega un mensaje confuso al niño o niña de que naturalmente aprenderá que esto es un medio eficaz para lograr lo que quiere. Lo importante es darse cuenta cuando una situación le genera rabia, pena o frustración. Esta situación en la que muchas familias están pasando por momentos complicados con los más pequeños. Existe una serie de indicaciones para lidiar con las rabietas de los más pequeños durante el confinamiento. Lo primero es mantener la calma. Los adultos somos modelo para el niño o niña. Por lo tanto, si nuestra forma de reaccionar es inadecuada, eso le estaremos enseñando. Lo segundo es intentar entender qué gatillo la rabieta y ponerle nombre a lo que está pasando. Es importante intentar distraerlo con otra actividad o darle una alternativa que sea atractiva para él o ella. Si lo logra, refuérzalo, abrázalo, dile que lo hizo muy bien y de saber que valora su esfuerzo. El sentido común, el juego y el humor son fundamentales para facilitar que un niño o niña colabore con las órdenes o reglas que queremos que cumpla. Y por último, evitar explicaciones largas y complicadas en medio de una rabieta. No es un buen momento para hacerlo. Como podemos ver, los padres se convierten en guía y modelo a seguir de los niños y niñas, para aprender a sobrellevar la ansiedad del confinamiento, por lo que considerar todo esto hace que la convivencia sea más fácil para toda la familia.